Cuando me domina el estrés y la ansiedad, hago una pausa de paz. Empiezo respirando profundo. Voy relajando cada músculo de mi cuerpo. Una sensación de paz comienza a crecer dentro de mí. Como una flor que se abre con el sol. La paz es mi naturaleza. La paz es mi poder original. Hacer una pausa de paz durante el día nos permite sentirnos más tranquilos y relajados.